Cuando estamos en el libro, porque si sí va a haber historias ahí. ¿no? Me parece bien. A ver si ya estamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me veo. Uh -huh. Listos. Muy buenos días. Sean bienvenidos a estas charlas de artistas con doctorado. Hoy tenemos la presencia de una gran maestra, gran diseñadora escénica, Mónica Raya. Voy a leer su breve semblanza que resumí porque su trayectoria es enorme, vasta, muy amplia y, y muy sobresaliente. ¿no? Es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, estudió una maestría en diseño escénico en la Universidad de Yale, Cursó el doctorado en Artes en la Universidad de Alto, en Helsinki, Finlandia. Ha diseñado escenografía, vestuario e iluminación para cerca de 100 producciones que incluyen a la Compañía Nacional de Teatro, a la Compañía Nacional de Ópera, el Kennedy Center de Washington, el Festival Internacional Cervantino, el Ballet de Arizona, entre muchas otras compañías. más. En 2005 recibió la medalla de oro al Mejor Vestuario en la World Stage Design de Toronto, Toronto. 2004 a 2008 fue directora de Teatro UNAM, participó en la undécima edición de la cuadrienal de escenografía y diseño escénico de Praga como miembro de jurado presidido por José Cerroni y en el que figuraron, entre otros, George Vanu y Richard Hudson, ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en los programas de Jóvenes Creadores y Sistema Nacional de Creadores de Arte. Mónica, muchos muy, muy buenos días, muchas gracias por participar en estas charlas de artistas con doctorado. Te parece bien Hola, Buenos días. Entramos de lleno al tema. ¿Cuál fue tu formación inicial en el en arte? ¿Cómo te iniciaste en el arte? ¿A qué edad? Pues la verdad en el arte desde muy chiquitita, desde muy chiquitita. Eh, Digamos que me gustaba mucho dibujar y a los nueve años obtuve un eh, segundo lugar nacional en un concurso que organizó un periódico. Y este, este dibujo lo mandaron de la escuela y quien descubrió que estaba entre la lista de los ganadores fui yo misma. O sea, con eso te digo que era una niña que leía el periódico. Entonces, este, pues sí, desde ahí Tuve como un reconocimiento muy inesperado y dibujar ha sido mi pasión, diseñar, eh, pintar y pues eh, entro y salgo de ahí. Yo espero eh, ahora sí que retirarme para, para pintar sin parar, para dibujar sin parar, pero pues, este, pues empecé muy chavita con mi relación con el arte. Oye, ¿en el teatro de qué edad entraste? ¿Cómo fue que entraste al teatro? De, de estudiar arquitectura, ¿cómo pasaste al teatro? Bueno, entiendo que tu tesis de, para licenciarte como arquitecta fue sobre el diseño arquitectónico de un espacio teatral. Sí, eh, pues mira, en el teatro empecé en un taller de, de teatro infantil, este... Que, pues, yo creo que fue mi, mi primera experiencia teatral, ¿no? O sea, que era subirse al escenario y, y este. Y en fin. Eh, y eh, en la Facultad de Arquitectura, la, la razón por la que eh, después dirijo mi, mi, mis intereses espaciales hacia el teatro es, es muy linda, porque yo quería. Eh, hacer una tesis en la cual eh, pudiera construir un laboratorio espacial, lo cual eh, causaba mucha rifa, eh, risa, se mofaban, eh, mucha risa entre mis asesores, porque me decían, ¿un laboratorio espacial? O sea, como de la NASA. Y yo decía, no, un laboratorio espacial donde hagamos un cuarto de 270 por 270 y durmamos ahí tres personas. 270 por 270 era la, la medida oficial para, para una recámara en un multifamiliar. Entonces, yo estaba muy inquieta por realmente eh, que los estudiantes de arquitectura tuviéramos una relación eh, sensorial con el espacio y que no fuera este, dibujar planos sin parar. ¿no? Este, hacer planos y más planos y más planos y no tener una comprensión del espacio. Entonces, a mí me inquietaba eso. Me encantaba escuchar a profesores eh, que con mucha arrogancia hablaban del espacio y de la sensación y del viento y los árboles, pero la verdad es que no recuerdo en toda mi carrera haber tenido una experiencia práctica del espacio, a pesar de que íbamos a todas las visitas de, de lugares y sitios arquitectónicos. Entonces yo quería hacer un laboratorio y esa idea estaba constantemente rechazada. Hasta que un profesor me dijo, a ver, señorita Raya, lo que usted quiere ya existe. El laboratorio que usted está buscando ya existe. Tiene dos vertientes, la caja negra de un escenario o la caja blanca de un museo. En esos espacios usted puede experimentar lo que usted quiere, pero esos espacios ya existen. Entonces, ese consejo la verdad me, me salvó un poco la vida porque eh, para elegir el tema de la tesis que se llamaba Escuela Nacional de Artes Escénicas para la UNAM, que por cierto, creo que están eh, en los planes de estudio trabajándose para que se abra la Escuela Nacional de Artes Escénicas en la, en la universidad, y de esto yo creo que ya tiene 30 años que yo hice esa tesis. No recomiendo usarla porque yo había hecho un teatro de cristal donde se pudiera ver ¿no? las cuerdas desde afuera, o sea, la caja no era cerrada, entonces pues esa caja era imposible, la verdad, porque no, hacer un oscuro iba a estar un poco complicado. Pero eso lo aprendí después. Entonces el tema es que eh, al, al hacer la investigación para, para hacer esta ampliación del Centro Universitario de Teatro, del CUT, eh, me eh, fui a la Escuela Nacional de Arte Teatral y conocí a un escenógrafo llamado Leoncio Nápoles. Y Leoncio Nápoles me, se convirtió un poco en un Virgilio y me llevó a varios teatros. Y me dijo: ¿Usted quiere hacer un teatro? Ok, yo le voy a enseñar lo que es un teatro. Entonces, con Leoncio conocí las entrañas de Bellas Artes, este, los pasos de gato de Bellas Artes, del mejor Y me dijo una vez, en alguna de las visitas, me dijo, oiga, señorita Raya, yo la veo que usted está muy interesada en el teatro, no la vaya a morder el gusanito y se vaya usted a quedar. Y... Y ojalá pudiera yo decirle a Leoncio Nápoles, que, que en paz descanse uno de los maestros legendarios de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que mm. tenía razón, ¿no? Y que yo ya a partir de, de esa probada, de ese laboratorio fantástico, eh, ya no, ya no regresé a la arquitectura eh, de concreto y ladrillos, ¿no? Me quedé en la arquitectura efímera del, del escenario y de, de todo lo que se puede hacer adentro de esa caja. Y de ahí concluiste la licenciatura. ¿no? ¿Y cómo te enteraste de la maestría en Yale? ¿Qué, ¿Cómo doctor? Que te enteraste <risas> del este programa? Ah, esa es otra historia circunstancial, nada ortodoxa, y básicamente es que yo, en ese entonces, siendo pues, saliendo no terminando arquitectura, eh, tenía un novio que tenía pensado irse a estudiar fuera. Y entonces ese novio llenaba y llenaba solicitudes, y yo decía, a donde tú te vayas me voy yo, tengo mil cosas que hacer. ¿no? O sea, a donde tú te vayas me voy yo, porque yo puedo hacer teatro, puedo hacer arquitectura, puedo hacer arte, ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que me dijo, ¿por qué no mejor me esperas? Lo cual fue así como de, ¿qué? Y eh, con un hacha rompí esa relación y en el máximo despecho, Gabriel, llené la única solicitud que a mí me había respondido alguna universidad, de, ¿no? para estudios de maestría, que fue la de la Universidad de Yale. Entonces, la única solicitud, la única solicitud que llené para irme de maestría fue esa. Y, pues, en la espera de los resultados, usualmente decían que si te aceptaban, te llegaba como un sobre gordo. Porque ahí venían ya así de, a llenar miles de papeles. Y yo recibí un papelito así, una cartita flaca, flaca. Que me parecía, auguraba el famosísimo, no, este año estuvo súper difícil y tuvimos unos super candidatos, pero no, vuélvelo a intentar y lamentamos muchísimo. ¿Y cuál sería mi sorpresa que decía, felicidades ha sido aceptada? Entonces, pues, eh, acompañando... Esa circunstancia, debo decir que yo me había tomado un curso de verano en eh, un proyecto que estaban armando en Central School of Arts en Londres. Unos grandes escenógrafos ingleses. Y el grupo estaba encabezado por John Berry, que es el tata de los... Este, de los... Eh, scaffoldings en el teatro de los 70, y ¿no? las escenografías estas muy desnudas muy jesus christ superstar y no esté hechas de andamios etcétera el, el gran digamos artista de eso era sir john berry y pues yo me había tomado ese curso también por cualquier cantidad de eh, circunstancias uh -huh. pues la verdad eh, que yo creo que marcaban un destino no que estaba pues ya trazado. Y eh, para aplicar a la Universidad de Yale se necesitaba una carta de recomendación y yo no tenía otra, no conocía a nadie, entonces le pedí una carta de recomendación a John, a John Berry y John escribió una carta de recomendación que llegó a manos de Mencholi, que murió hace poco y cuando llegué a Yale Mencholi me, me miró a los ojos y me dijo, ah, tú eres la de la carta. Y yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía nada, nada, no sabía nada, pues yo era arquitecta y yo no sabía quién era John Berry, yo no sabía quién era Ming Choli, yo no sabía que Yale era muy importante en, ¿no? para formar escenógrafos en Estados Unidos, y pues así, sin saber, sin saber, sin saber, llegué, llegué a la maestría. Aquí debo decir que, que creo que, además de estas felices circunstancias, estaba, estaba mi trabajo, estaba la frescura de mi trabajo, porque eh, yo estaba saltando de la arquitectura al teatro y lo hacía como yo lo entendía. Entonces, digamos que todo el portafolio que se revisó, que yo lo había hecho en, en, en este curso en Inglaterra, era lo único que tenía como de escenografía, un ubu rey, solo tenía un proyecto. Pero ese ubu rey estaba, estaba imaginado con plumones de colores y, ¿no? y toda la secuencia visual yo la había dibujado sin sin ningún recurso aprendido. Entonces, creo que el, el, pues la fuerza de este ubu rey más... Eh, la carta de John Berry, hicieron que, que se abrieran las puertas para mí, para mí en la Universidad de Yale, que hasta donde yo entiendo, no había tenido, no había recibido eh, N en, en la Escuela de Escenografía a ningún mexicano o mexicana antes que yo. Oye, y así qué experiencia te dejaron esos dos titanes del diseño escénico. ¿Cuál, qué, ¿Qué fue lo, lo más relevante que, que tomaste de ellos o, o el impacto más fuerte que te cambió a ti como, como artista del diseño escénico en formación? Pues mira, para ser muy sincera, eh, a John lo conocí el tiempo que duró el curso, que fueron muy poco tiempo, pero de quien sí tengo un legado muy importante es de Mencholi. O sea, Ming es una, una figura muy venerada en Estados Unidos porque sí es el responsable de la formación de una cantidad muy eh, fuerte y grande, pesada, de diseñadores eh, americanos. Y la marca principal para mí de Ming era, era su generosidad como profesor. O sea, eh, yo sé que muchos de mis compañeros se quejaban de que Ming... Eh, imponía su estilo su forma de trabajar pero uh -huh. cuando Ming acepta mi participación en, ¿no? en la maestría eh, se percata que hay un estilo único que es muy, muy natural o muy fresco y durante toda mi estancia lo estuvo alentando, lo estuvo protegiendo incluso llegó a decirme eh, haz lo que tú haces no No hagas lo que yo te digo me decía, haz lo que tú haces cuando empezaba a ver que mi trabajo empezaba como a normarse eh, uh -huh. alguna vez me llamó y me dijo eh, trae tu portafolio otra vez es que esto lo estás perdiendo y no quiero que eso suceda entonces eh, pues les puedo compartir algo que, que marcó mi vida como lo pides eh, Gabriel uh -huh. y es que eh, al final, eh, para obtener tu título de maestría, pues tenías que diseñar un gran proyecto. Yo diseñé la flauta mágica de Mozart y entonces había que entregar, pues, ¿no? O sea, la maqueta, todos los vestuarios, la iluminación. Y, y yo este proyecto lo hice, eh, suena un poco eh, rudo, como me dio la gana porque decidí que había eh, aprendido muchísimas cosas y que ahora eh, pues me, iba, me la iba a rifar usando lo aprendido pero como yo quería hacerlo y la flauta mágica me daba oportunidad de ser uff ¿no? tan ecléctica como yo quisiera. Y lo fundamenté diciendo que se trataba de una producción de ópera para una eh, compañía estudiantil. Entonces, básicamente los cantantes eran todos jóvenes, como todos de veintitantos años. Entonces, digamos la, que las corpulencias, la ópera, eh, no estaban ahí, ¿no? este Y... Eh, pues bueno, fue el examen profesional, estaban todo, todos los profesores, hacían la evaluación conjuntamente, entrabas tú, ¿no? pegabas tu trabajo en las paredes, llenabas la habitación. Y eh, cuando terminé mi exposición y terminaron las preguntas, eh, recibí felicitaciones, la verdad, eh, muy halagadoras por parte de Jennifer Tipton, que también fue mi maestra, eh, de Michael Jerrigan, que es otro diseñador americano de un preciosismo impresionante. Le acabo de ver una, una un musical de Mi Bella Dama en Nueva York y la verdad es así de que se te salen las lágrimas de la exquisitez con la que, podía dise con la que puede diseñar Michael. Entonces, Michael fue también muy eligioso, pero Bing no me dijo nada. Se quedó callado. no Entonces... Eh, en la noche, como un poco en las cervecitas de la celebración, pues sí, yo dije, bueno, pues este ha sido, como bien dices, eh, un titán y un tutor que me, que me ha preparado para, para el diseño escénico y no puede ser que no me diga nada. ¿No? Entonces, pues así fui un poco a confrontarme y decirle, Ming, eh, ¿no? Dijiste nada sobre mi trabajo y pues yo me siento muy inquieta, por favor, por favor, dime qué opinas. Entonces volteó para un lado, volteó para el otro y me dijo, I'm jealous. Celoso. O sea, celoso. Me dijo que estaba celoso del trabajo. Entonces, eh, ese regalo, Gabriel, cuando un profesor, cuando un profesor tiene la generosidad, la altura moral de decirte, o sea, no, lo que tú haces me encanta, me rebasa, me, me supera, eh, pues es, es como quiero responder a tu pregunta, es, es el gran legado que me dejó a mí eh, como maestro, ¿no? Como maestro. Muy bien, muchas gracias. Esta maestría entonces fue más práctica, ¿no? Que no hiciste investigación ahí. Fue más... No, no, no, no. La maestría, a ver, esto, es, esto yo creo que es muy interesante. En mm. Estados Unidos... Las, eh, no, no, no creen todavía, y quién sabe si algún día lo crean, bueno. que hay un nivel superior para eh, eh, la práctica de la escenografía. Ellos eh, piensan, están convencidos que los doctorados son eh, de investigación histórica o de dramaturgia o de ¿no? este, estudios comparados, pero hoy por hoy, y de verdad que yo salí de Yale en los 90 en el 93, hasta la fecha eh, los Estados Unidos no contemplan un grado eh, mayor para la práctica de la escenografía, porque están convencidos que la maestría, o sea, la maestría en la práctica es, es lo que puede uno desear, ¿no? Uh -huh. Lo demás no lo entienden. Y es eh, como ustedes ya lo deben haber indagado. Además, este, Gabriel lo sabe porque también estudia en Europa. Eh, en Europa, la investigación eh, artística, ¿no? artistic research en, en académico, ¿no? en inglés, es, este, eh, eh, o el practice-based research, eh, eh, la investigación basada en la práctica, uy, o sea, tiene muchísimos obstáculos todavía todavía se discute. Pero es real que ya son muchísimas las universidades y las academias que en la medida en la que este, si abrían doctorados les daban más lana, pues abrieron los doctorados. Y eh, pues hay unas escuelas maravillosas e increíbles para hacer estudios, este, digamos, los altos estudios, incluidos eh, postdo postdoctorados en el ejercicio de la práctica de las artes. Entonces, este, pues sí, sí hay, eh, digamos, dimensiones ahí muy, muy interesantes que les digo. Todavía en Europa, este, hay personas que se preguntan francamente, o sea, ¿por qué podría ser doctora en qué es uno doctor como escenografía, con haciendo escenografía, pero al mismo tiempo eh, eh, los programas, los proyectos, uff, son, son increíbles. Y hoy por hoy, dado que se, se diluyen las fronteras de los campos de estudio, eh, el trabajo de la investigación en la práctica de las artes escénicas, este pues ahora se arropa más en algo que se denomina escenografía expandida. Yo digo que ya se había expandido desde antes de los griegos, ¿no? Exacto. Pero para los ortodoxos que piensan que la escenografía la inventan los griegos, cosa que es falsa, este, eh, para los expandidos y las expandidas, como yo, nosotros sabemos que la escenografía está en el mundo este, sin que existan los seres humanos, ¿no? O sea, el gran escenario del universo pues no, no, necesita que nosotros lo, lo aprobemos, ¿no? O, lo, lo, o, o digamos que gracias a nosotros existe, gracias a nuestra minúscula percepción y nuestro minúsculo cerebro, este, el universo existe, todos sabemos que somos así. Pero, pues bueno, ya me metí en, en el entusiasmo de, de, de ser doctora en la práctica. ¿No? Entonces, este, pues eso, darles un poco el contexto. no. Esto, esto tiene 15, 20 años que surgió en Europa y hay muchísimo, todavía muchísima, eh, digamos, eh, tierra movediza porque hay resistencia para aceptar eh, la expansión, no, la, la, la práctica expandida del, del, del diseño de las artes escénicas. La Universidad de Alto tiene un alto prestigio y reconocimiento en cuanto a formación de diseñadores, ¿no? De diseñadores hablando en general de todo. ¿Por qué escogiste este programa en específico? ¿Qué, qué te llamó la atención de ahí? Pues, en realidad estuve ahí a partir de una profunda depresión que atravesaba, eh, justo eh, con los límites de la práctica en México. Y, y, y los límites del, del teatro mexicano, que pues eso da para otro tema, ¿no? Es, es, es, un, es un espacio muy eh, cerrado, sofocante lleno de canonjías, de formas de hacer, de este, ¿no? este, maestros y discípulos, o sea, de rutas, creo yo, muy transitadas. Entonces, padeciendo un poco la depresión de vivir en un país que que realmente no tenía mucho que ofrecerme, eh, asistí a un eh, primer seminario eh, de... Eh, pues que para mí era una novedad. Y eh, en, este, en este seminario, que se llevó a cabo en Helsinki, eh, descubrí... Descubrí que, que había, ¿no? que lo que yo quería hacer, que era reflexionar mucho el por qué lo hago y para qué lo hago. Ahí era como, como muy, muy bien visto. Yo fui ahí y presenté una ponencia que se llamaba Acero y Madera, para hablar del trabajo que hice con Ludwig Margules en las puestas en escena en las que trabajé con él, en donde nuestros materiales eran este, minimal, un poco en, en, en el espíritu de, de, del arte povera, pero también con la convicción de que eran, la madera y el acero eran suficientemente elocuentes como materiales para, para contener o albergar o promover lo que, lo que Ludwig montaba. Entonces, presenté esa ponencia y eh, ahí me di cuenta que, que tal vez esa era una ruta y cuando hablé con la que en ese momento era la coordinadora del doctorado, dije, oye, eh, ¿tú aceptarías a alguien como yo eh, para venir a ¡Wow! La perdimos. Esperemos a que regrese en un momento. Oh, qué lástima. Veamos. Ahí viene ya. <risa> Uf. <risa> Entonces ya ni siquiera nos siquiera hablando, hablando, hablando de, de el universo que tiene sus propias energías y sus propios este, mandatos. Entonces, bueno, pues este sí, cuando yo le pregunté a la que era en ese entonces la titular del programa doctoral de escenografía en alto si aceptarían un estudiante como yo, eh, recibí también algo que me deslumbró, que fue que por supuesto que me aceptarían y que para ellos sería un honor que un artista como yo eh, hiciera estudios en la Universidad de Alto. Entonces, te quedas pues pasmada porque vienes de una, digamos, de otro territorio, ¿no? De un, de un territorio que usualmente te dice, mm, no, mm, no, no, no, no, está no, estás, pero como no, estás zafadísimo eso que quieres hacer, ¿no, hombre? ¿Quién, bla? ¿Quién? No. Entonces, después de vivir mucho ese, este, como desprecio por eh, investigar, investigar desde otro lugar, eh, desde un lugar que no tiene maestros previos, y ser tú, tu propia maestra, ¿no? Porque nadie más te puede guiar sino tú misma como investigadora. Este, pues cuando me contestaron eso en alto, pues, ya me vi, ¿no? Entonces, sí, mi, mi depresión tuvo un lindo fruto que fue irme al fin del mundo, hacia ¿no? la frontera con el, con el polo norte, a eh, entregarme a, a la investigación, a la, ¿no? A, a temas y tópicos increíbles de discutir este, sobre... Eh, no sé cómo traducirlo al español, esto que se llama embodiment, ¿no? la experiencia, este, el encuerpamiento, que en realidad en español tendríamos que decir la incorporación, ¿no? Incorpor incorporar la experiencia como una fuente legítima de conocimiento y no nada más estar repitiendo lo que dijo no sé quién y lo que dijo no sé quién y lo que dijo no sé quién que gusta mucho en el campo académico y que les confieso que mi tesis doctoral está llena de eso, está llena de eso porque a los académicos les gusta, sobre todo les voy a decir que les gusta, les gusta eh, corroborar que conoces lo que te precede y en eso estoy de acuerdo, ¿no? O sea que tú puedas decir, pues según uh -huh. lo que dijo tal y según lo que dijo tal y según lo que dijo tal, se piensa que el espacio está vacío. El espacio es un vacío y hay un libro muy famoso por ahí que a todo mundo le hacen leer, que se llama El espacio vacío. Pues adivinen qué, el espacio no está vacío, no ha estado vacío nunca y nunca estará vacío. Entonces, eh, hacer una tesis doctoral, en mi caso, con la que yo trabajo desde hace muchos años, es justamente decir, pues ¿se acuerdan de un famoso señor inglés que... ¿Alguna vez escribió un libro llamado El Espacio Vacío? Pues de entrada, así, en el principio del libro, parte de un, una gran equivocación que demuestra arrogancia, espíritu colonizador, o sea, lo único que necesita el espacio es que entre yo para que se active, ¿no? Y eso es falso, el espacio, el espacio respira, el espacio vive, el espacio pulsa, mucho antes de que tú llegues ahí. Entonces, investigar es esto, ¿no? Investigar es decir, sí, sí, sí, conozco lo que me precede, pero pues les tengo aquí alguna pequeña propuesta. A ver qué opinan. Entonces, en concreto, ¿cuál es el tema de tu tesis de investigación? <risa> Yo, vale? le, le cambio el título cada vez, pero... Eh, Lo traduciría como espacialidades evanescentes, eh, comportamiento inesperado en tres dispositivos escenográficos. Estás entonces teorizando a partir de tres diseños que hiciste anteriormente. ¿Cuáles sí. son estos? Uh -huh. eh, Don Giovanni, ópera prima en movimiento, que fue un programa de televisión un Don Giovanni que hice para Teatro Nam y La huida de Quetzalcoatl, que es mi última producción, que era así un mamut, donde adapté el texto, dirigí, diseñé, eh, gestioné eh, mm. y de hecho eh, me rehusé a usar el crédito de dirección escénica mm. para usar el crédito... Investigación en escena, única Raya. Entonces creo que esto también, eh, les digo, es un, es un quizá eh, lo que yo les quisiera recomendar, que, que confíen en que este esa, eso que ustedes detectan, eh, de lo que quieren estudiar y lo que quieren indagar, eh, Confíen en que, eh, en que eso se puede colocar en una discusión eh, que tarde o temprano incorpore sus reflexiones, que, que, que, que se animen pues, a, a, a desnormativizarse un poco y decir, bueno, pues pero si tú lo dirigiste, ¿no? Me decían, yo decía, pero a mí no me interesa ser directora de escena. Yo lo que estoy haciendo es investigar en escena, estoy investigando un texto filosófico en escena, con las armas del teatro, con todas las cosas que he aprendido, pero no lo estoy dirigiendo, ¿no? Porque lo encuentro así como, yo soy el, el, el, el, el pico de la pirámide, o sea, yo soy quien decide todo, que la verdad si sí era yo la que decidía todo, pero porque era mi investigación, ¿no? Porque yo quería investigar un texto filosófico de Miguel León Portilla, eh, inédito, este, una obra de teatro que él escribió cuando tenía 29 años, mucho antes de ser este, Miguel León Portillo. Ese, <risa> joven, ese joven seminarista escribió una obra y eh, pues tuve la fortuna de trabajarlo con él, con uno de los grandes sabios, verdadero patrimonio de la humanidad, ¿no? Miguel León Portilla, y eh, al revisar su texto... Y, y verlo cantado, verlo bailado, verlo este, encarnado, encuerpado, pues eh, yo descubrí muchísimas cosas y yo creo que él también. Entonces, eh, investigar es algo muy, muy chingón. La verdad es que es, eh, es lo que a mí me hacía falta y que, y que eh, en México les digo, quizá en, en, en Norteamérica eh, todavía se, se piensa que no es necesario pensar por qué lo haces o qué es lo que haces o uh -huh. que sean tus preguntas lo que origina eh, la producción artística. ¿eh? Este, digamos que hay mucha resistencia por un, eh, un modo de hacer las cosas que, que se resiste a dejar de ser eh, este, punto de referencia, origen. Pero estamos a punto, a punto de decir, ay no, esos abuelos ya dijeron todo lo que tenían que decir. No, no, no. Una pequeña pausa y observación. Yo también trato de romper con esta figura del director de escena, el dramaturgo, ¿no? Y quiero encontrar también ese término y estoy como queriéndome empatar con el de escritor de escena, ¿no? que es un poco la cuestión francesa, el écritor de Platón, escribando Platón. sí. Ajá. Pero este, yo creo que sería bueno hacer otro diálogo acerca de este tema que es bastante interesante, los que intentamos hacer una, un trabajo en escena más horizontal que vertical. Y, Exacto. ¿No? Eh, de rendirle tributo y culto a estos grandes creadores del teatro y dramaturgo. ¿no? Sí, no, no. Yo, yo creo que ese, ese modelo vertical eh, vertical que además eh, otorga que hay un genio creador y una serie como de ratoncitos que le hacen el vestido, ¿no? Pero, pero el genio creador este, está en la cúspide de. Eh, ya sea el escritor del texto o quien interpreta el texto. Pero, pero todos sabemos que la práctica escénica eh, es, es colectiva, ¿no? Es que son muchísimos los colaboradores y las colaboradoras que lo hacen posible. Entonces, seguir, eh, digamos... Eh, colaborando en, en, en lo que digo, lo, lo digo con todas sus palabras, yo aprendí a servir al texto, a servir al director, las instrucciones del director. Fue, fue algo que aprendí en Yale, ¿no? Este, la escenografía está al servicio del texto. Y ahora, pues tal vez en otra plática sobre escenografía expandida, que tengo una clase muy linda, eh, les puedo yo demostrar que, eh, que el trabajo escénico no necesita estar al servicio de nadie, ¿no? que la escena es acción y que se sirve a sí misma, que de hecho puede ser bastante autónoma. Y, y cuando uno descubre la autonomía de la escena, de lo que mira y de lo que percibe y en lo que uno puede estar sumergido, eh, pasan cosas muy lindas en tu cabeza, ¿no? especialmente porque no se te ocurre pensar que tú eres el centro de la creación. Por ejemplo, esa palabra, Gabriela, a lo mejor también la tendríamos que, que revisar, lo de la, el creador escénico, ¿no? O se diría, sí, ay, cabrón, o sea, está muy fuerte ser el, la creadora. Yo prefiero llamarme la, la provocadora, ¿no? O sea, ¿no? El, el agente provocador. Eh, yo he soñado con tener una tarjeta de presentación que diga, Mónica Raya, Professional Troublemaker, ¿no? <risa> eh, Sueño con eso porque, Genial. Por, sí, porque hay, ¿no? Porque hay, eh, eso es un poco lo que hago, ¿no? En, cuando indagas, cuando cuestionas, cuando además tienes capacidad de, de cuestionar en acción, uf, ¿no? Vuela todo por los aires. Entonces, este, claro que se vuelve problemático, porque ahora ¿dónde acomodamos todo que estaba tan bien acomodado, no? Entonces, eh, yo siento que hay una, una cierta insurgencia en la investigación y la celebro muchísimo. Me da mucho gusto que, que eh, esté frente a jóvenes, eh, que piensen, jóvenes y jóvenes que piensen que la investigación puede ser una ruta en su vida. Exacto. Oye, y hablando ya de rutas, ¿qué ruta tomaste metodológica para este diálogo de tu eh, creación con la teoría? ¿Qué, ¿Qué metodologías te estás apoyando, respaldando? Pues, eh, mira, esta es buena pregunta. Primero, eh, la, la tesis que estoy eh, terminando se basa en una narrativa subjetiva. Eh, a partir de un estudio eh, en retrospectiva. Entonces, eh, cuando la narrativa es subjetiva, usualmente se descarta, la ciencia la descarta, porque la ciencia piensa que es objetiva. pero la ciencia también es subjetiva, ¿no? O sea, es, es, son los sujetos, los científicos que ahora están en llamas porque alguien cuestionó su pureza, este, también son subjetivos. Entonces, yo aclaro, aclaro que la narrativa que presento es subjetiva y defiendo la subjetividad como un espacio de conocimiento del mundo. Entonces, eh, en la medida en la que el arte lo hace así, el arte indaga el, el universo, el mundo a través de la subjetividad, pues ahí sustento que la narrativa es subjetiva. Y luego hablo del de, eh, poder del análisis retrospectivo, que creo que también es fantástico, porque es tu propio trabajo, pero 20 años después o 15 años después, ¿no? Y yo no sé si ustedes hayan tenido la sensación al hacer algo que eh, después de haberlo hecho y terminado, uno dice, chin, me, me hubiera gustado hacerlo diferente. ¿No? Entonces, eh, esa perspectiva que es la la, del, eh, el, la, la propia eh, artista sobre su propio trabajo, creo que es, es muy interesante de eh, documentar. Y el otro recurso que he usado y que he sustentado y justificado se llama etnografía visual, porque como lo que yo hago es efímero, pues solo lo puedo registrar fotográficamente, o en videos, o en dibujos. Entonces, eh, toda la retrospectiva está hecha en, eh, en la etnografía visual de mi trabajo, en donde mayoritariamente yo he sido la fotógrafa y la videoasta, pero en los procesos de investigación eh, he pedido a personas que me asistían digamos, en la producción que también eh, si encontraban algún evento peculiar, alguna eh, pequeña ecología de, de objetos, espacios y de cuerpos que, que llamara su atención, que también documentaran, ¿no? Que documentaran todos estos momentos de, que, que son evanescentes, que son efímeros, que es, lo, lo ves un momentito y luego se van, ¿no? Entonces, eh, pues a través de eso... De, te digo, de la narrativa subjetiva, del análisis retrospectivo y de eh, la producción de un archivo, este, pues de más de 5.000 fotografías, eh, tan solo en una producción, eh, eh, pues tengo suficiente, eh, digamos, documentación que si alguien quisiera estudiar mi trabajo, estaría mm. disponible. ¿no? Porque luego cuando indagamos sobre otros, hay cuatro fotos ahí ah. todas amarillentas y ya. En cambio, eh, a lo largo de mi trayectoria, y bueno, pues, ustedes lo pueden ver acá atrás, eh, me he encargado de documentar eh, muy lúdicamente, la verdad, pero con cierto orden eh, todo los, el proceso de diseño, lo que va surgiendo, los cambios, o sea, todo pff, queda como archivado. Entonces, pues sí, sí, sí, sí me generé un, un archivo documental eh, que yo misma produje, eh, que es en donde, en donde hago la investigación, Gabriel, entonces, pues sí está... Maravilloso y vasto. Va por ahí, <risa> exacto, sí, o sea, por eso no la puedo terminar, porque cada que me sumerjo en eso, o sea, eh, encuentro nuevas cosas en una nueva imagen, veo cosas que antes no veía, entonces tengo que parar. O sea, la verdad sí, sí se convirtió en... Eh, logré producir un, un acervo que matemáticamente, digamos, se, se exponencia, ¿no? Se, se, eh, porque siempre veo cosas nuevas. Entonces, pues ya, tengo que así que detenerme. Hacer el final cut. Oye, has hecho esto. <risa> Difusión de tu tema de investigación en coloquios, ponencias, congresos, este ensayos. Sí, sí he, estado, sí he estado participando. Tengo ya varios años presentando lo que estoy investigando y siempre logro, eh, digamos, inquietud, interés, eh, polémica. Y creo, y eso también se los comento, que voy tarde. O sea, que yo ya tendría que tener publicada esta tesis porque la he estado como diseminando y si no me apuro para cuando la publique ya todo el mundo sabe este, que eso pasaba, ¿no? Y sin embargo yo tengo 10 años diciéndolo y, y, y si me tardo más, pues va a ser un poco, ¿no? Yo misma lo estoy diseminando sin tener esa, esa cosa académica que es, publícalo para que después... Eh, haya forma de referenciar que, que tú estuviste trabajando esto desde hace 10 años. Que luego para los académicos es muy importante, ¿no? Esta cosa de quién lo dijo primero. Entonces, este, eh, en realidad a mí lo que me interesa es, es sí convertirme en un referente. No no estoy interesada en si lo dije primero o después, pero sí ser un referente de alguien que lo está investigando, desde hace tiempo eh, otro otro aspecto que se me olvidó comentarte es que eh, en la retrospectiva la hago con una perspectiva filosófica posthumanista. entonces eh, estoy muy eh, embebida de, de filósofos muy recientes que están trabajando con con eh, non human no con lo que no es humano y pues yo trabajo con acera ah, con acero con madera con luz con movimiento y les digo con estas como ecologías breves de uh -huh. cuerpos humanos y no humanos que, que desaparecen entonces mucho de, de la, del análisis retrospectivo lo hago desde desde, ese, desde una perspectiva filosófica más eh, más posthumana Ok. Y esto de la investigación, ya después de haber cruzado dos posgrados en el extranjero, ¿esto de qué manera ha impactado tu vida personal, tu práctica profesional? Eh, pues, lamentablemente, de ninguna, ¿no? O sea, de ninguna en el sentido que eh, para conseguir un trabajo como diseñadora no te, no te piden un doctorado y en el terreno académico eh, eh, pues de lo que me ha costado yo pensaría que bueno ya debería ser, ser yo como no este, una autoridad este, incuestionable y no la verdad es que es que no es así entonces hay algo que digamos más terrenal en esto de, de ser eh, doctora, en mi opinión. Y eh, si bien académicamente te permite aspirar a plazas y promociones y hacer un profesor de tiempo completo, en fin, eh, creo que, que lo que más me gusta de ser doctora es, eh, es el tiempo que ocupo en pensar, ¿no? Disfruto mucho pensar. Y luego, este, disfruto mucho... Eh, cada que tengo oportunidad de tener a alguien con quien compartirlo porque creo que eh, siento que mi trabajo se convierte en algo más ejemplar o sea siendo mujer siendo una mujer que no es joven y que de todas maneras quiere tener un título doctoral Le estaba contando a gabriel lo difícil que es eh, eh, después de los 35, los 40 años siendo mujer, solicitar una beca, un apoyo para doctorarte, está así como no existe. Eh, entonces, eh, yo les diría que... que eh, el gran lujo de ser doctora para mí eh, eh, está en, en sentir que una vocación que siempre ha sido real, una vocación académica que arranqué desde muy joven, me, me permite compartir eh, esta inquietud, este brío, esta pasión de manera ejemplar, de manera encuerpada, ¿no? O sea, no como una teoría, sino como algo que a mí me vibra en el cuerpo. Y, este, y el doctor que es, preside esta reunión eh, fue de mis, de mis primeros alumnos y yo... Y espero haber podido contribuir a que el entusiasmo de Gabriel, la imaginación de Gabriel, este, esta fiera indomable que es él, eh, me, me hace ilusión pensar que yo pudiera haber eh, inspirado que ese brío suyo eh, haya dado frutos, ¿no? que lo haya sacado de México, que entonces, eh, pues la verdad es lo que yo les diría, ¿no? Está padre, para mí está padre ser doctora, porque yo quiero que haya más como yo, ¿no? De hecho ya la última pregunta iba sobre eso de ¿qué le recomiendas a alguien que quiera hacer posgrado? Voy a, voy a contar algo rápido. Cuando yo estaba en el Colegio de Teatro de la UNAM, había pasado ya por cuatro maestros de diseño escénico, que eran nada, no enseñaban Nada de lo que yo quería aprender. Llegas tú, recién desempacada de Yale, te integras al colegio de teatro y eso me cambió a mí. Me dijo, yo dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Me motivó irme a la escuela de teatro de limba a estudiar escenografía. Cosa que después lamenté un poco. <risa> tenía una visión cuadrada ahí de la, del espacio escénico y de la escenografía. Y, y era hacer la casita eh, realista con texturitas y si no, no eras bueno, ¿no? Pero este, esa otra parte que nos decía, si yo pude, ustedes también van a poder, a mí se me quedó muy clavado eso de decir, Luis, ok, pues yo voy a poner a, a estudiar francés porque se me hacía más fácil que el inglés en aquel entonces, ¿no? Y una cuestión ahí personal de que Francia siempre me llamó la atención, entonces mi recorrido en los posgrados ha sido francófono, ¿no? Este, eh, y es gracias a ti que tú nos metiste el gusanito de... Acaben, váyanse, aprendan un idioma, váyanse fuera, van a tener más información de la que aquí les podemos dar. Lo cual es muy cierto, yo ahora lo comparto con mis nuevos alumnos de decirles váyanse, ¿no? O sea, yo les platico de, de esta experiencia contigo de que nos decías, si yo pude, ustedes pueden también, ¿no? Entonces, yo soy la viva encarnación de eso que nos decías, si tú pudiste, yo pude también, ¿no? Exacto, y, y fíjate, no, qué padre, Gabriel, porque porque se lo he escuchado a, a otros eh, colegas, ¿no? Es, ese, esa, esa cosa de decir, bueno, pues, ¿no? O sea, yo cuando en clase digo, bueno, cuando vayas a Londres y vayas a tal, tal, tal, ta, o cuando tengas oportunidad de visitar la ciudad perdida, ¿no? Este, En China o, este, ¿no? Si estás en Tokio, eh, te recomiendo que vayas a tal lado. Y, y lo hago justo para para decir, para transmitir que es, es algo que se puede hacer y, y, que, y que lo único que necesitas es hacerlo, ¿no? No hay nada que te impida hacer esto, excepto pues a lo mejor ser este repartidor de rapi un rato para sacar la lana para el boleto y que se acabe la pandemia, pero, eh, pero tú puedes, ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes ir a donde tú quieras eh, si te lo propones. Y, y pues eso, eso es lo que les puedo decir en esta sesión. Pues muchísimas gracias. He estado aquí pescando las preguntas, pero creo que no hay preguntas. Hay puros comentarios, felicitaciones de Amanda Gutiérrez, quien eh, compartimos aula con ella en la Escuela de Teatro de Limba, ¿no? que ahora ya también está Está haciendo doctorado y la voy a tener próximamente aquí en... Fantástico. En Carlas, aquí platicando con ella. También ya espero el momento, pues, ¿no? Eh, no veo más preguntas. Pues te agradezco mucho el tiempo, la participación. Ha sido un placer y espero que sigamos charlando sobre cuestiones de escenografía. Encantada, <ríe> pues, encantada, Gabriel. Es un placer y, eh, eh, pues, a lo mejor otra vez... No hay preguntas en este momento, a lo mejor solo hay emoción, a lo mejor hay un dolor de panza, eh, no, a lo mejor hay otra vez un, una cosa que se va para adentro y, y los deja eh, inquietos o inquietas. Y este yo prefiero eso, ¿no? Prefiero que a lo mejor las, las preguntas surjan después, y entonces, este, cuando surjan las preguntas, Gabriel, nos volvemos a ver qué te parece. Muy bien late chocolate, tenemos mucho chamab... pues. Te mando un fuerte abrazo. Igual, Gabriel, nos vemos pronto en ahí algún proyecto que tenemos juntos. Seguro que sí. Gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, qué gusto. Ah, espera, espera. Hay una última pregunta. ¿Cuál sería el punto clave del diseño escénico para la escena contemporánea? Uf. Eh, eh, que no esté al servicio de nadie, que se exprese por sí misma, que sea autónoma. Muy bien. Ya nos despedimos porque tienes que partir. ¿no? Exacto, pero las preguntas vendrán después y después nos vemos. Saludos, Amanda. Hasta luego. Chao, gracias.